Solo. Ah, ya, pero, ¿Pero si, si, Sí, puede ser, no sé. si, no. Bueno, vale. Sí. si, si, si, si, si, si, no. si, lo más expectivo. claro. Eran en mi ordenazo I'm gonna get comprenda ah. no sea virtual Canta, Muy bueno, muy bueno, che. Eso en nadie nos puede aplaudir.